Creo que sí, no solo por este caso, hay muchos temas, el tema de, la, de lo que es el, eh, la terminal metropolitana, el tema del pago, por ejemplo, de las, de la, de la, del internet de las cámaras de seguridad, ahora el Guaynabús, son muchos temas que deberían haberse hecho auditoría al inicio de la gestión, de la nueva gestión. ¿no? Sí. Ya no existe más el Guainabús en la ciudad del Alto. Se va a dar paso a un transporte turístico, es lo que tengo entendido. Ahorita, como estamos en etapa de pandemia, están utilizando para la vacunación, pero más adelante se va a dar inicio a lo que va a ser un transporte turístico. no, ¿No? Sin duda hay muchas falencias ¿no? en el tema de, técnico, incluso eh, de, de los guainabuses eh, Sí hay que pedir un informe, evidentemente esto va a recaer pues, en la anterior autoridad de DIL, ¿no? como es Soledad Chapetón, que ya está con varios juicios y seguramente le van a, a interponer un nuevo juicio porque hemos visto toda la falencia que, que existe en los guainabuses.